Con este tutorial vamos a mostrar cómo podemos componer una lámina en Inkscape, que es un editor de gráficos vectoriales pero conformada con información de mapa de bits, con un gráfico de mapa de bits y con información vectorial. Para eso yo he abierto el rótulo que les hemos proporcionado y vamos a crear una capa a la que le vamos a llamar imagen, Añadir y otra capa a la que le vamos a llamar texto. Añadir. Me voy a ubicar en la capa imagen y voy a venir a archivo y para poder cargar la imagen de mapa de bits, el gráfico de mapa de bits, tengo que elegir la opción importar. No puedo abrirlo porque es información de mapa de bits. Ese archivo ya tiene que estar preparado con las dimensiones y el formato con los que yo quiero que se cargue en mi lámina. Entonces le voy a decir importar, voy a elegir este archivo, le voy a decir abrir. Y aquí tengo que elegir la opción que dice PPP de la imagen desde archivo para que conserve la, la configuración que yo ya he realizado sobre el archivo de mapa de bits. Además de eso, en este caso vamos a elegir la opción incrustar. La opción incrustar hace que la imagen se cargue en el archivo y que incorpore peso a este archivo. Si yo eligiera enlazar, lo que guarda el programa no es la imagen, sino un vínculo, la dirección a donde está guardada la imagen. Y eso implica que si yo traslado este archivo, por ejemplo, y no traslado junto con él la carpeta donde está guardada la imagen, se va a modificar la ruta y no la podría cargar cuando lo vuelva a abrir. Bueno, cuando está elegido, le digo OK. Y aquí viene mi imagen. Y lo importante es que una vez que se cargó con esta configuración, yo no la estire, no la deforme de ningún modo, porque entonces alteraría la configuración que ya le di. Muy bien, aquí eh, en algún lugar de la lámina, la composición la eligen ustedes y en la capa texto, ustedes deben cargar toda la información que se solicita en el blog. Es decir, el tamaño en píxeles, la resolución, el tamaño de impresión, el formato gráfico que han usado, si han usado o no compresión, es decir, todos los datos que eh, corresponda eh, según se ha solicitado en las consignas. Cuando eso esté listo, le vamos a dar archivo, guardar, vamos a guardar nuestra lámina y eh, luego la vamos a exportar en PDF. Esos dos archivos son los que luego deben cargar en el aula. Eh, perdón, me olvidé de eh, recordarles que deben completar con su nombre y apellido el rótulo. Bueno, estos archivos que vamos a guardar van a estar guardados en SVG y en PDF. Ambos son metaformatos porque permiten guardar tanto información de mapa de bits como información vectorial. Y. Esa información va a seguir guardando sus características, es decir, esta imagen de mapa de bits se va a ver nítida en tanto yo no escale la lámina. Si yo la escalo para imprimirla y esta que es una lámina 4 la quisiera imprimir en A3, la fotografía va a perder nitidez. Lo que es vectorial no va a tener ningún problema, es decir, se conservan las características de cada uno de los tipos de información.